Gracias por todos esos besos, los abrazos de tu cuerpo, gracias por las caricias de corazón, gracias. Las miradas la complicidad y la confianza gracias por las sonrisas y el calor gracias por Haberlo viado, así yo me he dedicado a buscar todo mi yo. Gracias. Por ese apoyo sin fisura, por ese estar en duras y maduras, por la mano que consuela tras el tropezo. Constante presencia, por la infinita paciencia, el respeto, los juegos en la siesta y el amor. todo eso, haberlo obviado, así yo me dedicar a buscar todo mi yo. Gran Los besos, los abrazos de tu cuerpo, gracias por las caricias y el amor.